¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David Y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars En el vídeo de hoy vamos a fusionar otro nuevo coche De la última actualización de Crash of Cars Y si no los queréis perder, dejadme abajo un like Y vamos a ello Vale, con este coche nos pedían 3 GTs, 5 duques, 4 Hot Rod y 6 coche de sprints. Los tenemos todos así que sin dar más rodeos vamos a fusionar y a ver qué coche nos dan. Sí, quiero fusionarlo. Que sí, que me deje. A ver qué coche es. ¡Wow! ¡Bueno! Furia se llama el coche Este coche la verdad está mucho más chulo que este Vale, coche Furia que vamos a probar Ahora mis micro, eh chicos En la mansión encantada ¿Por qué no? A ver, ok, mira Y nos sale ya Así que vamos a jugar A pues ver si quiere cargar Y vamos a probar este nuevo coche Que acabamos de funcionar y bueno chicos, me gustaría que dejaseis un buen like, yo me despido ya, dejo que veáis este nuevo coche y nos vemos en el próximo vídeo.